Bueno, mis amigos, vamos vamos a ver el tema central del programa de mañana. Participación ciudadana. ¿eh? Sí, señor. Lo positivo y lo negativo del 2019 en República Dominicana según encontró... balance de participación ciudadana. Eh, participación ciudadana encontró algo positivo. Sí, vamos a ver. ¿Cuál espérate, no espérate, espérate. No me cruce el río antes de llegar al puente. <risa> <risa> Las decisiones del Tribunal Superior Electoral y del Tribunal Constitucional respecto a errores y violaciones de derechos contenidas en la Ley 33.18, tales como las reservas de candidaturas, el voto de arrastre, campaña negativa, método de elección de los candidatos y negación a los nuevos partidos de la posibilidad de alianzas. En todos estos casos, las decisiones fueron a favor de los derechos ciudadanos, medida que contribuye al fortalecimiento de la institucionalidad democrática y que agrega un elemento de confianza en el sistema electoral. Otro aspecto positivo, óyelo ahí, Yerjan, del año, es la creciente presión ciudadana y de la prensa nacional a favor del mejoramiento de la calidad de los procesos democráticos y electorales en el país. ¿Y ya? No, entre los elementos negativos del año se destacan... Y ya, <risa> espérate, espérate... Los intentos de someter una modificación a la constitución para habilitar al presidente de la República, Danilo Medina, para una repostulación. Es negativo desde el punto de vista de donde tú te encuentres, del claro, lugar donde te exacto. encuentres. Porque a los peleadistas, Danilita eso era, lo negativo fue que se Además, lo prohibieran. Además, independientemente de, eso es subjetivo, porque Limita, el, el proyecto exacto, nunca se sometió. Exacto. Limitaciones al voto de los dominicanos en el exterior, proselitismo a destiempo y precampaña desigual. Oíte. Todo el gobierno lanzado a la campaña en favor del precandidato del presidente, excesivo gasto en campaña de las primarias, denuncias de fraude y comercio de votos en las primarias, Ay. voto automatizado no logra confianza y consenso, todavía no se realiza auditoría, la cual debió iniciarse a principios del 2019, entre otros más. ¿Están ustedes de acuerdo lo antes establecido? ¿Qué podría agregarse a esta lista de cosas malas Yo y buenas? quisiera preguntarle a nuestros amigos de participación ciudadana. Vamos a contactarlo. ¿Y el sí, llámalo, llámalo. Voy a hacer el contacto. Ya, llámelo para que le hagamos preguntas. Eh, yo quisiera preguntarle a ellos si ellos no encontraron otro tipo de temas de mayor importancia para la República Dominicana en, en materia positiva y negativa. Porque es una pena que sea circunscribido o circunscrito Circuncrito. A, a, a la parte electoral. Oiga de lo que está hablando participación te ciudadana. Te tanto que ellos Miren, la parte voto, voto automatizado no logra confianza y consenso. Pero eso es verdad no logra confianza. Pero Eso es un tema real. Claro, es un tema real. Eh, eh, eh, eso pone no en juego decir, la democracia con, del pero país. Tú no decir que eso es un tema negativo. Eso pone, de la eso pone en riesgo la democracia del país. ¿Por qué no poco se fueron al sector salud? Tomó. El poco no de democracia sea, pero, que tenemos. Pero, pero óyeme, el pero óyeme eh, eh, Fulvio, es que tenemos, es que tenemos que cuando cuando se van a tratar de este tipo de temas, no podemos centrarnos en una situación política donde posiblemente pues bien, hay intereses para es entonces vota el 16 de mayo y, y, y haz lo que se hizo en la primaria para que tú veas aquí un desorden aquí no que se, no vamos a tener salud y educación aquí no se ni paz eh, ni tranquilidad ni nada no a eso que están apostando lo que lo se creen ganados, a eso que están es, apostando a eso son ustedes a eso que están apostando ustedes la fuerza son los que se están apostando PRN. a eso al desorden cuando no, ustedes, no ustedes, ustedes. Cuando, porque, porque no porque quieren ustedes, porque ustedes están apostando no a desacreditar a la Junta Central Hoy Electoral. Hoy estamos nosotros a venta y todavía no han editado los benditos equipos Pero, ya, pero ya, ya lo a están auditando lo van, porque no, no querían a no querían van. ninguna auditoría no, de ninguna compañía. Y de ninguna pero ya, Ahí ya consiguieron una, que ustedes se pusieron bueno. de acuerdo. Vamos a esperar, eh, y ahí está, y si esper no hay y transparencia en, en las elecciones de, de mayo aquí va a haber problemas, serios problemas. Véalo ahí, pero mira, se mira. lo estamos diciendo. El PRM y no. la fuerza del pueblo lo que está intentando provocar en este no, país es un estado ustedes, inestable. Ustedes. Ustedes eh, el desorden, apostando en el la trampa, caos. ustedes apostando eh, a, la, a la trampa y a la falta de transparencia no a la falta le... de claridad Pero miren, ustedes señor, son los que están apostando a esto todavía no hay a la falta de claridad Oigan esto, a la muchachos. falta de transparencia ustedes están apostando Oigan a esto, esto, esto muchachos. no habla de ustedes, ¿a quién te refieres? tienen un peco de candidatos tienen un peco de candidato. tienen <ríe> <¿Pero> un <ríe> <ríe> de y están tan comprometidos con la corrupción que quieren quedarse en el poder a toda costa y por eso están apostando a la trampa a lo que estamos nosotros llamando de, de, de aquí es a que la gente y eh, vamos a estar vigilantes, toda la sociedad va a estar vigilando. no hay toda. una sola encuesta que en el mejor momento que tiene Luis Abinader que es este, este es el mejor momento, no hay otro que tiene Luis Abinader, no llega a un 50% más qué tú, uno. ¿y qué, tú más quieres? ...¿y ¿Qué es esto? 58 o sea, en sí, encuestas sí, ganándola, sí, sí, 58 supone, ganándola, una tras la otra, una tras de otra, una tras de otra, ganándola. Y, y nos vamos como. en primera vuelta. Pero yo te escuché. Por eso vamos a apostar a que en mayo haya unas elecciones legítimas, transparentes y con estado de derecho. Y no como ustedes la quieren hacer. Producción, y como pero, ustedes pero la que me hablar? ustedes no, ustedes, la, quieren ustedes la gente del PRM la gente del PRM tienen que darse cuenta que ninguna encuesta le da a Luis Abinader ahora que es su mejor momento ni o cuando lo fue cuando la división del PLD ninguna encuesta le dio nunca un 50% más uno todavía no llega Luis Abinader a ese 50% más uno o sea que significa que lo que se está diciendo en contra del PLD y de los otros partidos también de que, de que eh, hay un rechazo, que hay un deseo de cambio. Ay, eso tiene que realmente quedar reflejado en los números. Eso tiene, eso tiene que llevarse a voto. El el, el, el, el, el, el vamos el, a ganar en mayo, el 55%. Eso tiene que llevarse oye, en mayo. Pero también, recuérdate, recuérdate, si no el ganan las elecciones, tienen que aceptarlo. Y el Jean, recuérdate que la, las encuestas son percepciones del momento sí. en, que se está, en que se están haciendo Pero no ha perdido. Vamos a recibir una llamada. Buenos días. Buenos días. Alo, buena. Luis Abinader fue, todavía no ha aceptado la derrota frente a Danilo Medina, que le ganó con un 62%. No, porque eso fue una elección no amañada. Todavía no ha aceptado. Porque fueron unas elecciones amañadas. No, siempre va a... No, elecciones el amañadas. El que pierde siempre va. Con militares va... presentes es la... y presiones mediáticas. Mira, y el ay, Estado ay, adentro también, influyendo. Eh, buenos días. Sí, buena. Ustedes son, muy malos edu ustedes son muy malos educados todos, menos Carolina. Gracias. Muchas gracias. <risa> Sigan ahí viéndonos. Ustedes, ustedes lo que tienen que hacer es irse para la sala capitular ahí, que le den un chancecito para que estén ahí en el ayuntamiento. Los... En, en esa ah, gallera. ¿tú? Sí, la gallera. Sí, saludo, ese es mi amiga. Qué feo y que de mal gusto está eso por ustedes. Muy bien, esa es mi amiga Odilia. Hidalgo. Saludo a para ti. Es Odili, es la voz, no. ¿Qué pasa que ella amaneció chismos? Sí, todos. Odili, abrazo, mira. ¿Te invitamos a cambiar de canal, Odilia. No, no, no, jamás, jamás. Que se quede ahí con nosotros. No, no, no. ella que se cambia por otro programa que se vea educado. Que Odilia te vea por ahí. Cuando se levanta el que llame a decir Ah, bueno. Eso. bueno sí, Está bien. Tú sigue ahí, si sí, Odili te ve por ahí, ya tú sabes ah, bueno. lo que te puede pasar. Odile, un abrazo. Eh, ya, ya, cuando concluyas para entonces puntualizar algunos No, yo, concluí, ya, yo okay. concluí, Algunos de los aspectos que veo que participación ciudadana, y de hecho estábamos tratando de hacer contacto con Carlos Pimentel para eh, escuchar y hacerle algunos cuestionantes, algunas preguntas en relación a, a, a este balance que ellos pasaron al año 2019. Eh, el tema de la libertad de prensa no lo citaron acá, que creo que ha sido uno de los, vamos a ver la llamada y mantengo Ay. la idea, buenos días buenos días, día. eh, es para decirle que en toda esta, que se está hablando ahora, yo le doy razón a Furio, Ay. porque el partido PRM es un partido muy bueno y nosotros temo, no porque quizás crean que yo soy PRMista PLM, sino que queremos a Luis Abinader y el partido modelo Sí, sí Está bien, pero le están haciendo el coro llame otra vez, Le está llame haciendo otra el coro vez. a Leonel. Llame cada vez que usted sí. quiera llame. Yo estoy de acuerdo con usted Pero entonces el día él, le está haciendo el coro a Lionel ah, eh, y ah, Ligándose con los revoltosos Ah, le está haciendo el coro eh, a eh, Mira, eh, uno eh, de los eh, Aspectos fundamentales que nosotros eh, Entiendo que disminuimos eh, que se vio afectado mucho no. fue el ámbito de la comunicación a nivel nacional, la libertad de prensa, la coerción de personas que emiten criterios o pensamientos eh, en contra del gobierno. No, yo te voy a... No, te compro a, eso. ni yo tampoco. Vamos a tomar yo la no te llamada, te la concluyo y me rebate. Vamos a ver. Eso. Buenos días. café Sí, buenas, salud. Buenos días. Salud. Sí. Buenos días. Wow. sí, sí, lo, días. lo escuchamos. Ah, de la Guarda. Sí, sí. saludos. Adelante. Eh, no, no pierda, no pierdas su, su tiempo discutiendo con ese que está sufriendo cada vez que lo va Con ese que está ahí, con ese que está ahí, con este país. Ay, coño. ¿Con cuál es que usted dice? ¿Con ese que está ahí? ¿Con este o con el otro? Con ese mismo, con ese <risa> <risa> Yo estoy diciendo mi verdad. Yo estoy diciendo a mi verdad. Llame. Llame. Llame. Yo la que la rera, llame. Llamé, llamé, llame. Llame. Llame. A no lo que le está el llame. Llame. Llame. Llame. Llame. Llame. Llame. Llame. Llame. Llame. Llame. Llame. Llame. Llame. Llame. Llame. Llame. Llame. Llame. Llame. Llame. Llame. Llame. Llame. Llame. Llame. Llame. Llame. Llame. Llame. Llame. Llame. Llame. Llame. Llame. Llame. Llame. Llame. Llame. Llame. Llame. Llame. Llame. Llame. Llame. Llame